Elecciones 2019 El presidente Mauricio Macri reconoció la derrota y los números dicen que aún el 32,8% lo sigue apoyando. Tal como venía advirtiendo la oposición, el sistema provisto por la firma Smartmatic falló. Estuvo caído desde las 8 de la noche y hubo desinformación acerca de los datos oficiales reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a, a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Que queremos realmente vivir en un sistema donde se fortalezca aún más la institucionalidad, nuestra democracia, a que trabajemos juntos para la elección de octubre, que es donde se va a definir, como dije esta mañana, tal vez los próximos 30 años de la Argentina. Claramente estamos dejando todo por nuestro querido país, duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables, todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante, así que... A, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien se impuso en las PASO con el 47,65% de los votos, garantizó que ese espacio político hará honor a cada palabra y a cada cosa dicha durante la campaña, y consideró que el presidente Macri debería empezar a cambiar allá, porque de lo contrario, tres meses más de esto va a ser muy doloroso. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Los que están intranquilos que nos intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando Siempre arreglamos los problemas que otros generaron Una vez más vamos a arreglar los problemas que otros generaron A los que se fueron a dormir les pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir Le pido por favor que no se duerman más Porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme Provincia Axel Kisilov. ...se impuso cerca del 52% de los votos en la elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...sobre el 34% que obtuvo la actual mandataria María Eugenia Vidal... ...en el primer discurso tras conocerse los resultados... ...el ex ministro de Economía consideró que este triunfo significa que la mayoría de los bonaerenses... ...quiere una provincia distinta, con otras prioridades... Lo importante que en esa campaña no se gastaron millones para publicidad. En esa campaña no se mintió, no se agredió, no se acusó. Fue una campaña que además contó con muchísima ayuda. La verdad es que la provincia está en una situación donde cierran 140 pymes por mes. Se pierden 1.200 puestos de trabajo formales por mes. Los hospitales no tienen insumos, no tienen vacunas, le han bajado 12% en términos reales. Los jubilados, miren, uno de los números que uno más le impresiona y que hay que dejar muy en claro y que no tiene nada que ver con lo que uno pensaba o piensa o cree para la provincia de Buenos Aires. Este es un gobierno que ha cerrado, escúchenlo bien, 250 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el electorado porteño sigue eligiendo el modelo neoliberal. Horacio Rodríguez Larreta se impuso con un 50,56% de los votos. Ratificamos que queremos mirar para adelante, al futuro y no volver para atrás. Todos sabemos que en la ciudad al principio nos costó, que no fue fácil. Ahora Mauricio sentó las bases de una transformación que hoy vemos todos y en la ciudad demostramos que sí se puede. Matías Lames del Frente de Todos, fue elegido por el 31,93. Que no nos resignemos a creer que un buen gobierno es un gobierno que termina una obra mientras la sociedad se cae a pedazos. Un buen gobierno tiene la obligación de gestionar la obra pública. Pero sobre todo tiene la responsabilidad de construir una ciudad y una, una sociedad con oportunidades para todos y para todas. Y eso es lo que queremos nosotros. Economía. Este lunes se observa una fuerte pérdida en el precio de los activos locales que cotizan en las bolsas del extranjero. Los bancos son algunas de las acciones más afectadas. El dólar anota un salto de casi el 20%. Se vende entre 53 y 55 pesos en los bancos y las casas de cambio más importantes de la City porteña. Gobierno. En una conferencia de prensa totalmente fuera de la realidad, Mauricio Macri culpó al kirchnerismo de la corrida cambiaria y a horas de recibir una paliza electoral, le dijo al espacio triunfador que debería ser una autocrítica. Amenazó al electorado y dijo que no puede hacerse cargo de lo que sucedió con la economía. Lo no entendemos, estamos acá para seguir trabajando, estamos convencidos que... Tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer. Y que la elección en, en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa. Que vamos a revertir esta mala elección de ayer. Es una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Hoy el quillerismo tiene muchísima más responsabilidad que antes del domingo. Porque hoy la duda, hoy el quillerismo tiene... Muchísima más responsabilidad que antes del domingo, porque hoy la duda que vino es porque ellos no despiertan confianza, y la confianza cuesta, cuesta mucho conseguirla, y ellos la dilapidaron durante todos sus años de gobierno, entonces ahora tienen que recuperarla, porque si no esto nos daña a todos los argentinos, esto está dañando ya hoy. En tanto, el lunes negro del macrismo. Terminó con un dólar a 56 pesos y un riesgo país que se disparó al 68% hasta ubicarse en los 1.467 puntos, una marca que hacía más de una década que no tenía la Argentina. Alberto Fernández se refirió acerca de la responsabilidad del gobierno en materia económica cada tropezón del gobierno se convierte en una crisis económica y eso demuestra la debilidad que el gobierno tiene. Por lo tanto, lo, lo que quiere es eso. Que el gobierno se dedique a gobernar, es lo que tiene que hacer. Yo no estoy gobernando, nosotros no estamos gobernando. Es como decirle al profesor que tiene la culpa y la prueba porque me dio un... Un ejercicio que no sabía resolver. No, yo cuando tienen el examen tengo que resolver ese ejercicio y punto. No es culpa de nadie, tengo que resolver ese ejercicio. Nunca tienen la culpa de nada, nunca son responsables de nada. Y mientras tanto, los argentinos padecen. Economía. El Banco Central subió la tasa al 74%, pero fue insignificante la renovación de las LELIC. El dólar trepó a 60 pesos en cuestión de minutos y la entidad monetaria vendió reservas. Algunos economistas consideran que las municiones del Banco Central son ineficientes, dado que lo que perturba a los mercados es la incertidumbre de cómo será el gobierno de Alberto Fernández en materia económica. Mientras que para otros, la jornada financiera fue una crónica de una muerte anunciada por la deuda impagable del Banco Central. Matías Culfaz, economista. La situación no es el resultado de la política económica que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que, para dar un ejemplo bien concreto, ¿no? el año pasado el tipo de cambio empezó en 18 pesos con 50 en enero de 2018, luego de sucesivas corridas, movimientos en los mercados financieros en el mes de de mayo, dólar se va a tocar 28 pesos, y en septiembre, 42 pesos, ¿no? Una de las el dólar explicó la cotización por unos pocos meses, y en ese periodo, para ser bien claros, eh, Alberto Fernández era la nada, estaba utilizando el periodismo, Cristina estaba prácticamente afuera de, de la política provincia. La gobernadora bonaerense María Eugenia Pidal eligió una curiosa forma de reconocer su derrota por 17 puntos ante Axel Kicillof y habló de la probabilidad de que gane el peronismo en octubre. También intentó apelar al miedo electoral al afirmar que con la suba del dólar el mundo nos está dando un mensaje. Hubo bonaerenses que dijeron sigamos adelante, igual te bancamos. Hubo otros que dijeron no estoy conforme. Esto no es lo que esperaba, no fue suficiente. Y a esos que nos dieron ese mensaje, quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos más allá de que vamos a seguir escuchando ese mensaje. En tanto, Axel kisilov dio una conferencia de prensa desde la puerta de su casa tras la importante victoria en la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría, ¿no? Ahora de los bonaerenses quieren una provincia distinta y quieren otras prioridades, quieren, quieren trabajo, quieren producción, quieren educación, quieren salud para todos. Y me parece que eso es un poco lo que está indicando esta elección, porque ¿Esto fue va a ser nosotros de la a partir de hoy. Sí, sí, nosotros fuimos muy claros, muy claros con esto, era una cuestión de cambiar las prioridades, la provincia de Buenos Aires tiene, tiene muchísima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 Gobierno. El presidente Mauricio Macri grabó un mensaje en la Quinta de Olivos para anunciar una serie de medidas ante la corrida cambiaria que se desató el lunes tras su estrepitosa derrota en Las Paso. Anunció una suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, una promesa de campaña que nunca llevó a cabo, una moratoria para las pymes, la suba del salario mínimo, un bono para empleados públicos y dos pagos extras de la Asignación Universal por Hijo. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Soy consciente que el día a día terminó siendo una exigencia agotadora para muchos. Alberto Fernández salió a hablar sobre las medidas económicas y dijo que prefiere ser cauteloso con sus dichos ya que no quiere perjudicar al gobierno. Además, insiste en que no es él quien debe resolver la suba del dólar, del riesgo país y la incertidumbre de esta semana que Mauricio Macri atribuyó al triunfo kirchnerista. No, no sé, no, me, no quiero opinar porque no quiero en lo más mínimo complicar el escenario del gobierno. La verdad yo quiero que el gobierno pueda salir del brete en el que se ha metido. este Esta debilidad económica la venimos planteando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que venimos planteando la dificultad que tiene el gobierno con el escenario que ha creado. Y la verdad lo que menos quiero es complicarle más la vida. si el, el, Finalmente ocurrió lo que venía planteando yo que iba a ocurrir. Pero no tiene que ver con un resultado sí. electoral, tiene que ver con la fragilidad de la economía argentina. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es encontrar soluciones y obviamente si las soluciones aparecen y eso es en favor de la gente, yo lo voy a ayudar al gobierno no tengo ningún interés de que el gobierno porque si al gobierno le va mal, le complica permanentemente la vida a los argentinos, no es lo que quiero Provincia La cuestionada empresa de cómputos Smartmatic utilizó la fórmula incorrecta a la hora de contar los votos en la provincia de Buenos Aires. La ley que rige las PASO provinciales establece que se deben contar solo los votos positivos. El Frente de Todos presentó una nueva denuncia contra Smartmatic. De esta manera, Axel Kisilov. Obtuvo el 52,53% de los votos como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y superó a María Eugenia Vidal por casi 18 puntos, ya que la mandataria provincial obtuvo el 34,67%. Economía El economista y exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser advirtió que el gobierno se confió demasiado de los mercados. En declaraciones radiales, Loser consideró además que esta inestabilidad es un mensaje a la Argentina y en consonancia con el discurso oficial, también dijo que es consecuencia de los resultados de las PASO. El waiver no va a cambiar los mercados internacionales, eh, sino que lo, quizá lo va a poner un poco más nervioso. La Argentina, el gobierno de Macri dijo voy a hacer... El ajuste despacito, me voy a endeudar porque los mercados me quieren mucho, pero los mercados internacionales eh, se pusieron mucho más complicados, ¿no? Y eso le, eso le, le, le, le, le tiró abajo la, la estantería al, al, al gobierno de Macri. Se confiaron demasiado en que la Argentina había ganado a los, eh, a los mercados internacionales en forma permanente. Luego de que el dólar superara los 60 pesos, algunos empresarios anunciaron la suspensión de ventas en espera de medidas oficiales. En ese marco, el dueño de Maxi Consumo y Marolio, Víctor Fera, sostuvo que en su empresa todavía no reetiquetaron pero no descartó que en breve tomen esa determinación. ...dudablemente los traslados mañana van a empezar algunos traslados de precios... Este, ...sería irrisorio que yo dijera que no va a pasar eso... ...porque estaríamos mintiendo, y ya de mentira estamos llenos, ¿no es cierto? Uh -huh. pues, si usted quiere saber los que más se van a disparar, va a ser harina, arroz, fideo... ...la canasta básica, va a subir el 70% de lo que suba el dólar... ...así que eso es inevitable, se va a trasladar en días, en pocos días... Mientras que los amigos del presidente, discúlpenme que lo diga así, no pasan nota de, no, no toman pedidos, no pasan lista de presión. Y sí. que están haciendo negocio con el Estado, quédese tranquilo. Gobierno. Tras los anuncios hechos por el presidente Mauricio Macri este miércoles y la controversia por el precio de los combustibles, el gobierno oficializó el cambio en el impuesto a las ganancias y la convocatoria al Consejo del Salario. De este modo, se publicó en el boletín oficial el aumento del 20% en el mínimo no imponible y la deducción especial que regirá desde este viernes. Elecciones el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa para contar los detalles de su charla telefónica con Mauricio Macri. Advirtió que las medidas anunciadas por el gobierno pueden ser muy riesgosas en el contexto de la actual crisis económica y la estampida del dólar de las últimas horas. Además, manifestó su voluntad de ayudar a Mauricio Macri en el período de transición, pero aclaró que la responsabilidad de dar una respuesta a la crisis acelerada en las últimas 48 horas es pura y exclusiva del gobierno de Cambiemos. Él me planteó un poco su preocupación por, las, por el estado de cosas. Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando y manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente. Pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo, todo transcurra en paz. Todos queremos que los argentinos estemos tranquilos. Creo que es una, son una serie de medidas que promueven el Congreso. Sumo, que desde ese lugar no es tan mal pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Al 10 de diciembre tenemos que hacer el esfuerzo de todos los argentinos hay que llegar al 10 de diciembre, el presidente tiene que llegar al 10 de diciembre y hay que hacer el esfuerzo todos para que, para que no discutamos más, no nos hagamos más esa pregunta. El 10 de diciembre es a la fecha del traspaso y hay que ayudarlo a, al presidente a llevar adelante esta transición que a él también le preocupa Crisis El economista cordobés Jorge Ingaramo propuso adelantar las elecciones generales para evitar la fuga de dólares y una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional. En una entrevista radial, el economista de la Universidad Nacional de Córdoba aseguró que la caída del nivel de actividad económica no se puede compensar con ningún paquete de medidas. ¿Quién gobierna en Argentina en este momento? Uno tiene la lapicera y no tiene el poder, y otro tiene el poder y no tiene la lapicera. Los perjudicados estamos acá y no tenemos idea de si esto, si esto recién empieza, cuánto va a durar, vamos a estar cuatro meses así hasta el 10 de diciembre, eh, el Fondo Monetario Interesado los va a llamar a los goles y va a decir, muchachos, a ver, ¿qué estoy financiando yo acá? a acortar el programa electoral, la gente tiene que votar, por supuesto, pero no podemos estar esperando 70 días para la próxima votación y después otros 40 y pico días para la entrega del poder, eso cuando hay 4.600 millones de dólares diarios de vencimiento del ELIC y el, el, y el Poder del pueblo Central va a estar limitado a la capacidad que le dé el fondo que seguramente si no cumple las metas del tercer trimestre se la va a retirar esa capacidad de intervención Economía Popular Representantes de pymes, líderes sociales y distintos referentes sindicales realizaron un masivo rechazo al considerar insuficiente el bono ofrecido por el presidente Macri. Ariel Aguilar, vicepresidente de la Cámara General Empresaria de la República Argentina y empresario del cuero es un manotazo dado en un momento después de una elección en la cual la población dijo basta de destrucción de industria de puestos de trabajo o fíjate que el plan de pagos ni siquiera es una moratoria tampoco habla nada de tasa subsidiada como para descontar cheques o ayer estuvimos descontando cheques al 75% una venta a 90 días perdías el 25% perdías la ganancia la gran mayoría de las empresas pymes tuvieron una pérdida entre el 20 y el 30% y hoy llega esto que es apenas un paliativo que no alcanza para nada no claramente es una aspirina para este cáncer que generaron en la industria. Sociedad. Tras la falta de anuncio de una medida para los jubilados, las agrupaciones que nuclean a jubilados y pensionados realizaron un comunicado solicitando la inclusión dentro del bono de mil pesos anunciado también para las Fuerzas Armadas. Pedro Avalos, vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país. Los millones de jubilados, pensionados y personas con discapacidad le recordamos al presidente de la nación que por su culpa hoy estamos bajo la línea de indigencia. Y le exigimos que nos incluya dentro del bono de 5 mil pesos anunciado. Tal vez... Sean importantes las fuerzas de seguridad, pero sin duda es muy importante la seguridad social y previsional. Este gobierno castiga a las personas jubiladas, pensionadas y con discapacidad. Y no solo no podemos subir a la concagua, sino que ya no podemos vivir acá abajo. Gobierno. El presidente Mauricio Macri anunció la eliminación del IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. La medida incluirá pan, leche, aceites, pastas, yerba mate, arroz, huevos y azúcar, entre otros productos. Estos precios deberían bajar aunque especialistas dudan que se traslade a las góndolas. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rigen todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país la reunión del gabinete ampliado, Elisa Carrió atribuyó la derrota electoral de Macri a que hay muchos tentados en volver a la comodidad del dictador, del faraón o la faraona. Después, dijo que Alberto Fernández es ordinario y también se despachó contra los miembros del oficialismo, pidiendo que no se borren, porque los que se borran son cobardes. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos. Yo no es que estoy enojada, yo simplemente les digo al pueblo argentino que no vote ladrones. No he visto a ministros centrales apoyar a los candidatos de Cambiemos. Yo vi muy pocos diputados nacionales acompañando a los candidatos a gobernadores. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres, no le estoy hablando... A... Y como le dije a Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar. Yo creo en Mauricio Macri. Creo absolutamente. Y no se borren. Los que se borran son cobardes. Elecciones 2019. Roberto Lavagna anunció que suspende su campaña por varias semanas ante la gravedad de la crisis y llamó a los demás candidatos a imitarlo. El candidato de Consenso Federal lo hizo a través de un video de cinco minutos en el que reivindicó su rol de tercera posición ante la polarización y llamó al gobierno a decretar la emergencia sanitaria y alimentaria, además de pedir que se renegocie el acuerdo con el fondo. Desde Consenso Federal asumimos que la gravedad del momento ...nos impone realizar aportes a la tranquilidad de la población. En ese sentido, primero invito a todos los candidatos... ...a cancelar las acciones electoralistas por varias semanas... ...hasta que recuperemos la serenidad y la estabilidad que necesitamos. Nosotros, a partir de este momento, lo haremos. En este contexto, el Gobierno Nacional y su principal oposición... ...en el juego amigo-enemigo deben postergar por semanas el campañismo electoral que desarrollan y que les impide ver con nitidez la gravedad de la crisis. crisis. El empresario Carlos Rottenberg dio datos preocupantes de la caída en el ámbito teatral. Lo hizo en el programa televisivo Animales Sueltos, donde tras dar cuenta del preocupante balance de los espectáculos infantiles en las vacaciones de invierno, hizo un repaso histórico de la respuesta del público en la taquilla teatral, que nada casualmente coincidió con los diferentes ciclos de gobierno. Y del 2005 al 2011, atención con el consumo, crece de 2 millones a 3 millones, que fue el pico. Quiere decir que de 2 millones de espectadores de teatro a 3 millones, coincide en el 2011 con el 54% de los votos en las urnas. Y en el 2011 Y, y del, ¿qué 2011, empezó a 2011, pasar? del 2012 al 2015, totalmente estancado, coincide con el amesetamiento del que estamos hablando siempre. Y del, 2000, decir, ¿y del 2015 empieza a, hoy? empieza a bajar y estamos en un 28-29% menos en los cuatro años acumulados.